¿Conoces todos los simbolismos que encierra la Navidad? En estos momentos del mundo cristiano está viviendo una de sus principales fiestas, la Navidad. La palabra Navidad viene del latín y significa nacimiento, y justamente lo que estamos celebrando en esta fiesta mayor es el nacimiento de uno de los seres más extraordinarios de la historia universal, Jesucristo, Jesús de Nazaret, también conocido en el mundo gnóstico como Yeshua en Pandira. Un ser tan extraordinario que generó una bisagra en la cronología del tiempo, generando un antes y un después. Hoy vivimos la Navidad del año 2018 de la era cristiana y el parámetro justamente es el nacimiento de este gran ser. Él nació un 25 de diciembre, pero es muy notorio que otros grandes seres como Buda, como Krishna, Ernesto Mejisto, Quetzalcóatl, Viracocha, grandes personajes que también dejaron como él enseñanzas que vienen a revalorizar el Espíritu, que vienen a darnos las herramientas para poder hacer un trabajo interior y crecer como seres humanos y en la esfera del, del Espíritu, en la esfera de lo espiritual, también nacieron un 25 de diciembre hijos de una virgen fecundada por el Espíritu Santo. ¿Por qué un 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre está relacionado con lo que es el equinoccio. Esto es una, un símbolo dentro de las culturas solares. Recordemos que los mayas, los incas, los griegos, los egipcios, todas esas culturas adoraban al sol. Así como decía Hermes Trimejito, uno de estos grandes personajes que vienen a formar parte de lo que es el Cristo histórico, él decía, así como es afuera, es adentro, y así como es arriba, es abajo. Así como existe un sol externo fuente de vida universal, también existe un sol interno, y es el espíritu. Todos estos grandes maestros dejaron sus enseñanzas para revalorizar el sol interior. Hoy la humanidad festeja el nacimiento de Jesús, con un, con un hábito, con una cultura social que lleva a la revalorización de los vínculos en el mundo de las relaciones. Nosotros nos vamos a juntar con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nutriendo todos estos afectos, todos estos sentimientos de amor, de caridad, de entusiasmo. Todos esos vínculos emocionales son revalorizados en estos momentos y hacemos un balance en lo que son las relaciones que nosotros tenemos con nuestros seres queridos. La Navidad va muchísimo más allá de lo que es este contexto social. La Navidad va a lo que es el mundo interior, a lo que es el espíritu y lo que propone estas enseñanzas, las enseñanzas gnósticas es la Navidad interna así como existe un Cristo histórico y el cual se expresó en todos estos grandes seres que hemos nombrado también existe un Cristo íntimo y aquí viene a poner el sello trimejito diciendo así como es afuera es adentro ese Cristo íntimo es un símbolo de lo que es el espíritu y la conciencia humana el alma, el espíritu que cada uno de nosotros tiene. Lo que Hay muchos símbolos dentro de esta fiesta, fíjense que nosotros vamos a, armamos un árbol, armamos un pesebre, están los reces magos, todos estos son símbolos que se fueron eh, adjuntando con el corral del tiempo. Ese árbol de Navidad, con esas esferas, con esas bolitas de colores que nosotros le colgamos, es el árbol cefirótico de la cábala hebrea. Esas esferas que nosotros colgamos son las cefiras. En otras oportunidades vamos a hacer un, un video en el cual vamos a desarrollar lo que es el árbol cefirótico, lo que son las, esas esferas o esas cefiras que vienen a formar lo que es el microcosmo lo que es el interior de cada uno de nosotros. Jesús nació en Belén y nació en un pesebre. Ese pesebre está lleno de animales. Ese Cristo íntimo debe nacer en el interior, en el corazón de cada uno de nosotros. Es la conciencia espiritual de cada uno de nosotros que tiene que nacer rodeado de defectos. Cada uno de nosotros... Tenemos una serie de fortalezas y una serie de debilidades. Esas fortalezas son eh, talentos, capacidades, inteligencias, virtudes. Y esas debilidades son defectos psicológicos que vienen a boicotear nuestra calidad de vida, nuestra salud. Que vienen a boicotear nuestras relaciones humanas, nuestros proyectos de vida. Es la raíz del dolor. Las enseñanzas gnósticas nos hablan del despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia es justamente la Navidad, el nacimiento espiritual. Esa conciencia debe nacer en el interior de cada uno de nosotros, para poder con esa conciencia trabajar esas debilidades que nosotros poseemos, transformando así nuestras debilidades en virtudes, en talentos, en inteligencias que nos lleven en el transcurso de la vida a un desarrollo interior o a un desarrollo espiritual. Fíjense que cuando nace Jesús aparecen tres personajes extraordinarios, tres reyes magos. Esa magia, esa transformación que estamos hablando se hace gracias a los regalos que estos tres personajes le entregan a Jesús en su nacimiento. Uno, el incienso. El incienso, símbolo de la pureza. Esa pureza en esta transformación psicológica de la eliminación de nuestros defectos, transformándolo en virtudes. Por ejemplo, si nosotros trabajamos la impaciencia, vamos a lograr conquistar la paciencia. Si nosotros trabajamos nuestros resentimientos, nuestros odios, nuestras frustraciones, vamos a desarrollar en nosotros el amor, el verdadero amor, el amor consciente, el amor del espíritu. El segundo regalo es la mirra, que es el símbolo de la justicia. Nosotros nos desenvolvemos en el mundo en base a parámetros de lo que es el bien y de lo que es el mal, que distintas tradiciones familiares, sociales, culturales nos han impuesto y nos han condicionado diciéndonos Esto es el bien y esto es el mal Pero uno puede obrar conscientemente Siendo más allá de esos dogmas De esos parámetros, de esos paradigmas Y siendo justos equilibrados Y esa es la mierda. El tercer regalo es el oro Es el símbolo de la castidad Es el símbolo de transmutar el plomo en el espíritu En el oro ese, esas transformaciones psicológicas que nosotros estamos hablando en estos momentos. La Navidad encierra un sinnúmero de simbolismo. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar son estos puntos y en videos posteriores vamos a ir desarrollando eh, distintos aspectos. Como decíamos recién, el árbol sefirótico de la Cábala Hebrea, vamos a desarrollar sobre alquimia, sobre psicología, sobre inteligencia emocional, sobre antropología, sobre las enseñanzas dejadas por Buda, por Hermes Trimegisto, por Quetzalcóatl, las, el simbolismo de las pirámides egipcias y de las pirámides mayas, de las pirámides aztecas, entre un montón de temas más. En estos momentos estamos hablando de la Navidad y queremos desearle a todos ustedes una feliz Navidad.